O no has tenido depresión o no sabes lo que es el porciclo. ¿Qué <risa> no, a bar, Es un puto porciclo que me estás contando. Si además, otra cosa no, pero ¿qué tú? ¿Habrá algo que te ponga con más ganas de mambo que un hcg. Si es que... O sea, pero es, es que, que lo de los porciclos es... No, pécate, no, no, no, no, que es que eh, la ansiedad... O muchos, es que vengo de un mal momento y ahora ponerme a descansar no creo que sea lo mejor.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 no ibas a encontrar un entrenador que te dijera, descansa. Eh, aquí tres hemos estado con Ramón Puch eh, y, y, y Paco con, con, con Juan. Son gente que te ponía a descansar. Son gente que te decían, paras y paras y si no te vas a tomar por culo de no trabajas conmigo. Sí. Y más, yo recuerdo a Ramón Puch de decirle, oye Ramón, que tengo esto y se me va a caducar. O sea, se va a no alguien. <risa> o sea, tira eh, eso. Ni a ti se te ocurría plantear el decir no voy a descansar, no, no, tío. No. Tú sabías que la... competir, empezabas tu ciclo, termina y es que terminar de competir y terminaba de ciclarte, no es que no haya más. O sea, es toma... que te vas a hablar del escenario y al día siguiente tu, tu profasi que se llamaba por entonces. Al final, todos estos temas, al final nos derivan todo, Ahora, esto es que lo, lo hemos dicho ya, lo, lo hemos dicho montones de veces, al final, a redes sociales, desinformación, ignorancia